Hola chicos, espero que les estén pasando muy pero muy bien, eh, como les dije en el video pasado, vamos a hablar sobre algo que a mí me preocupa y que he estado indagando. Me contacté con un chico de Colombia que dice que esto funciona así, incluso en Colombia. Eh, ¿Qué es lo que sucede? Si ustedes recuerdan de María, la persona que me metió a Omega Pro, eh, eh, yo le dije a ella que le iba a dar 10 mil dólares de una venta de un terreno, de una casa familiar y me a mí me tocaban 10 mil dólares y eh, el 15 de mayo iba a ser la fecha exacta en donde yo le iba a dar este dinero, eh, eh, perdón, donde yo iba a invertir este dinero y hoy es 9 y créanme que prácticamente eh, han estado insistiendo, insistiendo, insistiendo eh, hasta el punto en el que yo ya estoy, eh, me siento eh, ofuscado, me siento, o sea, yo le dije que el 15 y prácticamente ya van varios días que me han estado escribiendo de que ocupan el dinero, de que para cuándo y que, o sea, si yo, yo fui muy claro con las cosas. Y quiero que vean y escuchen eh, estos audios en donde el primer audio que me mandó María fue este. Muy buenos días, cómo está, cómo me le ha ido eh, Me alegra mucho saludarlo el día de hoy Bueno, me estuvo diciendo por ahí Eider, eh, que su mensaje está para eh, Preguntando cómo es, para, para qué, para enviar el dinero eh... Cosa que es totalmente falsa Yo no le he preguntado absolutamente a nadie Pero simplemente lo hacen como una excusa Para estar insistiendo en que, para cuándo el dinero Te iba a pedir un favor, Emanuel Allá en Costa Rica, de pronto, de casualidad, hay Bancolombia. Pues la verdad que si sí, hay Bancolombia, como Bancolombia es un banco... Animado. La idea de esta persona, y algo que a mí me, me preocupa, y que ya me he dado cuenta que varios líderes lo hacen así, y ellos cobran comisiones por hacer este, este tipo de transferencias, es que no te dicen a ti como inversor... Que, eh, que compres el Bitcoin, sino que eh, no te enseñan a usar una wallet, no te enseña a cómo y dónde comprar Bitcoin, porque por, para mí es muy fácil simplemente irme a la página de local bitcoin y comprar cualquier la, la, la cantidad X de Bitcoin, luego pasarlo a mi billetera y de ahí ahora sí, yo por mis propios medios, ingresar en Omega Pro. Eh, pero ellos lo que quieren es que yo le envíe el dinero. ¿Por qué? Pues a lo que me he dado cuenta no aseguro absolutamente nada. Ellos trabajan de esta manera porque ellos cobran comisiones. Una vez que yo ya le envíe el dinero, ellos me dicen... Ah, ok, te hice la inversión por 9 mil dólares. Y yo, pero le pasé 10 mil. sí es que la comisión de esto, de lo otro y que yo no sé qué. Que yo... eh, ah, ok. Entonces... Ya me han contado que esto funciona así. No sé si será cierto. Entonces, si tienes Bancolombia, por Bancolombia me puedes consignar ese dinero para que no nos cobren. ¿Sí? Pues no sé, o de pronto hay algún cobro, pero no mucho. Entonces, por favor, averigua De pronto hay algún cobro, pero no mucho. Pongan atención. Sí, Colombia allá en Costa Rica y hacemos el envío A lo que, que yo el... le respondí, "Hola, acá no hay Bancolombia, hay Western Union, hay da vivienda. Pero toda esa pregunta viene suponiendo que yo le pregunté a alguien de que alguien de su grupo de cómo hacer yo para pasarles el dinero, cosa que nunca sucedió. Ah, ya, Emanuel. Listo, Emanuel, dame un momentico y ya te doy el número de cuenta para consignar ese dinero, ¿vale? Hola, Emanuel. Bueno, Emanuel. Hola, Emanuel. Eh, bueno, mira... Estaba mirando acá para hacerte una estrategia con los 10 mil dólares que tú me dices. Una ah, estrategia. Ya, Emanuel, listo una mirar. estrategia También con los 10 mil dólares. Millas, eh, seguirían con la estrategia y las cuentas que vamos a abrir son 10 mil dólares 294. Eh, eso te va a dar. ¿Esos 294 dólares, dólares de, de dónde salieron? dos millones 93 mil pesos. ¿Sí? Entonces sería de que su merced me enviara esto. Envíemelo por una Western Junior. ¿Sí? Envíemelo por una Western Junior. Eh, yo reclamo ese dinero. Yo personalmente me hago responsable y me hago cargo. Entonces yo reclamo ese dinero y te, y te los coloco en tu cuenta. Te compro los dólares ya por ahí los estoy buscando, entonces yo te compro los dólares, sí, porque estaba hablando con, con mi líder, pero él dice que para comprarlos por Bitcoin, allá en Costa Rica pueden salir por encima del precio de la TRM, entonces... Oiga, si yo compro los dólares acá en Costa Rica, o sea, ellos saben más de Costa Rica que, que estando en Colombia, que yo que soy de Costa Rica, eh, que me va a salir muchísimo más caro el gas... Que, que ellos hacerlo allá, o sea, algo totalmente falso, algo que no tiene ni pies ni cabeza, pero que ellos simplemente están manipulando esa información, que se supone que yo no sé mucho de estas cosas, para, para cobrarme un, una comisión, que ya me dijeron que funciona así. Pero escuchen, van a va a salir demasiado costoso. Sí, va a salir demasiado costoso. Entonces él dice que es mejor acá. De igual manera de esta inversión a ti te va a quedar una ganancia que ya el lunes, ejemplo que la hagamos esta semana para el lunes tú vas a reclamar 2,604,000 pesos de ganancia de solo de su propia inversión. Sí, para ti, libres, libres como tal ya, eh, libres de todo, te quedan 2,604,000 mil pesos que el, el lunes yo ya te puedo consignar ese dinero a ti, entonces pues eh, tú me dices, yo quedo pendiente y quedo atenta de si lo hacemos por la Western Junior y te envío mis datos para que para poder hacer ese trámite, ¿listo? Emanuel, te voy a también a, a enviar los datos Manuel, eh, necesito si sí, por favor, te voy a enviar los datos que necesito para abrir su cuenta, como tal, entonces voy a necesitar el correo electrónico eh, su número de celular voy a necesitar una pregunta de seguridad, o no sé si te envío el link y tú abres tu cuenta ya, pues... Eh, Otra yo, cosa vos, que si me quieres, preocupa acá. ¿Por qué? Aparte de yo darle mi dinero ellos manipularlo ellos cobrarme un extra, porque ellos van a tener acceso a mi cuenta, porque si ellos me la crean, ellos van a tener acceso a mi cuenta en cualquier momento, es cosa que, o sea, fácilmente se soluciona explicándole a la persona, ok, eh, esto lo haces así, así, así, ella me lo da también como opción, pero lo primero que me dice es, no, yo te la creo, o sea, no, no. Y si tú quieres, entonces yo te envío el link y tú lo abres allá. O cómo lo haríamos? Cuéntamelo, pues estoy atenta para escucharlo. O hacemos un Zoom, creamos un Zoom. ¿Tienes espacio Este para audio no zoom? lo escuchaba el último. Oye, Manuel. <ríe> usted viera que a mí me llamó Eider, el chico con el que hicimos la presentación de la Oiga. ¿no? Entonces me, me llamó a decirme que a confirmarme en otro otra inversión que hay también por allá de, de, de costa rica también y entonces pues él me envió la información de que necesitaba saber cómo era y cuánto era el total y pues yo estaba convencida convencidísima okay. que era esto que le había escrito a él o es y pues por eso yo te estaba enviando toda la información y he estado ahí pendiente pues y averiguando porque Ok, por lo menos ya vimos de que fue una confusión de ella, el hecho de escribirme. Pero, vean que ella en ningún momento me dice que compre yo los bitcoins y que yo los pase a la billetera y yo pague de mi billetera digital en Omega Pro, con su número de asociado obviamente. Que sería lo más fácil, ella lo que a mí me propone es... Eh, Western Union, el cual me va a cobrar un, un interés eh, Aparte que ella también, a lo que yo entiendo, me va a cobrar un interés Él es el otro chico, y yo. entonces, ay, qué pena. Es, bueno, es lo que momento, no entiendo pero Bueno, de todas maneras, pues, me alegra saludarlo hoy Y, y es algo que ustedes tienen que también tener en cuenta Pues, no, igual estoy atenta a su inversión y, y pues para abrir también su cuenta. Y bueno, eh, ¿qué más me queda decirte? Va, vamos a, a, a mandarle un mensaje no, a ver pues qué me responde. Un feliz y excelente día. Y que Dios lo bendiga y lo guarde siempre. Entonces estamos hablando y cualquier cosa me A mí ella me transmite much, much, mucha seguridad, mucha cosa. Pero esto de mandarle yo el dinero es algo que no, no, no. Vamos a mandarle un audio. Eh, ¿Será que se escucha ¿En, en OBS también? Vamos a ver. Hola, Nancy. Sí, a mí me extrañó bastante eh, porque yo no, no le pregunté nada en ningún momento. Sí, Nancy, el 15... <coughs> Perdón, el 15 empezaría yo con los 10 mil dólares y he estado analizando una opción de comprar los bitcoins personalmente yo en local bitcoin que es una página donde eh, personas te cobran un, un interés pero es muy mínimo eh, por comprar est estos bitcoins y también hay una una página nueva que eh, aquí en costa rica que ahorita no recuerdo el nombre estaba hablándolo con una persona que ellos crearon una billetera digital y también venden bitcoins. Eh, no recuerdo el nombre ahorita en este momento. Pero eh, yo lo, que, lo quería manejar así. Porque obviamente si yo lo se lo mando por Western Union. No es que desconfíe en usted ni nada de eso jamás en la vida. Sino que, eh, que siento que sería más fácil. Porque por Western Union sí me pueden cobrar un poco más, más bien. Hola Nancy. Ok, sí, parece que sí se, sí se escucha bien. Eh, sí, de hecho, aquí hay una página en Costa Rica que eh, crearon una billetera digital eh, y están manipulando los bitcoins, los están comprando, dan la opción de usted comprar y vender bitcoin. Entonces, o sea, hay muchas formas. No sé por qué ella está tan centrada en que yo le envíe el dinero personalmente a ella. Eh, pero chicos... Tengan mucho cuidado con esta, con esta página. Y aparte, si les proponen esto. Ya me he dado cuenta de que es una estrategia. Y que te cobran comisiones que no existían. Una vez que tienen el dinero en sus manos. Si, en muchos casos sí. Eh, te hacen la inversión en Omega Pro. Pero por menos del monto que tú enviaste. Porque te cobran comisiones. Pero tengan mucho, mucho cuidado de verdad. Porque, o sea, tras de que Omega Pro no es muy fiable que digamos el hecho de que te hagan te hagan esto es eh, es preocupante y bueno chicos eso fue todo nos vemos en un siguiente video chao